Bastante especial Ya saben que de vez en cuando me gusta traerles unboxing, verdad, de las nuevas eh, expansiones que van saliendo pues conforme avanza el tiempo y el juego, verdad Entonces esta vez les voy a traer un unboxing de Shadows in Valhalla, esta vez decidí comprarme dos cajitas porque eh, más que quiero recuperarle es que quiero ver si puedo armar alguno de los arquetipos y la verdad me encanta abrir sobres. Ya saben, cualquiera puede gastar su dinero en lo que ellos quieran. Déjenme callo a mi ave. Y ahorita empiezo a abrir estos sobres. Ahora sí, entonces vamos a abrir una por una, obviamente, ¿verdad? Entonces, pues, esta cajita está bastante padre. Las reprints que trae simplemente son bastante, bastante bonitas. Y me fascinó desde el momento en el que vi pues su contenido, ¿verdad? Trae cosas para ninja, trae cosas. Ok, trae cosas para los ninja Trae cosas para los Invoked, reprints De hecho, y su Link eh, El ave Está volando por todos lados Creo que ya se detuvo No sé dónde aterrizó Ok, entonces Este sí, trae bastantes reprints Bastante buenos, entonces Pues, de verdad, de verdad Me gustó mucho, uno de los reprints que vienen por ahí Es la Ash, que promedio Más o menos sale uno eh, por cada dos cajas o uno por caja Es un promedio bastante bueno a decir verdad Entonces pues vamos a probar las chances Y de verdad quiero ese engine invoker Es una de las razones por las que yo decidí comprar dos cajitas Y pues vamos a dejar de hablar verdad cada una de estas, de estos sobres trae, eh, me parece que son 5 cartas por sobre. Eh, trae todas super 4 supers y una secreta a huevo. Por ejemplo, empezamos con las reprints. Tenemos a Kestick a Magician, una carta que estaba eh, en rareza secreta y la verdad está, es bastante buena, genera bastante combos. Y me alegra mucho tener al fin una en mi colección. Tenemos, por ejemplo, el nuevo arquetipo, o bueno, viejo arquetipo que trajeron a TCG, las Valkyrias. Simplemente un deck bastante poderoso. Que pues te permite básicamente saltarte todo el turno de tu oponente hasta tu battle face Entonces pues tenemos bastantes bastantes reprints por ejemplo tenemos cartas ninja Otra carta ninja me parece que es el dragón rojo y la secreta que tenemos es Alistair eh, de invoker Entonces simplemente como podrán darse cuenta eh, trae reprints y trae cosas nuevecillas para sus arquetipos favoritos eh, Bueno, si sus arquetipos favoritos son Ninja eh, e Invoke, ¿verdad? Y si ustedes eran de esos que querían armarse las Valkirias Simplemente ya van a poder hacerlo Por ejemplo, tenemos al, al a Hanzo, el Gran Maestro Ninja Tenemos aquí eh, Oscuridad Avanzada, que este es de los Crystal Beasts Ok, creo que sí es de los Crystal Beasts Sí, es de los Crystal Beasts, La verdad no me acordaba que venía esta cosa Tenemos por ejemplo la magia continua de las Valkyras. Eh, este, estas magias continuas son bastante interesantes Ya que se añaden entre ellas Es una cosa bastante padre Debo admitirlo Tenemos también Apex Avian Esta es una carta que no tenía reprint desde hace bastante Y... Bastante tiempo atrás se requería más que ahora De todas formas es bastante agradecido este reprint Para los que juegan ODICE y no tenían su apex Apexavian Porque pues está arriba de 200 pesos Pues ya pueden conseguirlo bastante, bastante económico Y tenemos a eh, Brunilda Que es la Valkyria de nivel 7 si no me equivoco Si se logro, logra juntar bastantes cosas Pues yo estaré sacándoles un profile de las bonitas Valkyrias pero todo dependerá, por supuesto, de la suerte. Entonces, pues vamos a seguir abriendo estos sobres a ver qué nos depara el futuro. Tenemos otra carta de eh, otro ninjutsu. Tenemos aquí eh, arte ritual urgente, que es una trampa para los rituales, por supuesto. Me parece que copia el efecto de una magia ritual. No me acuerdo muy bien, pero de todas formas, pues son bastante reprints. Tenemos Valkyria. Eh, el que es la nivel 6 me parece Tenemos eh, reimpresiones Neos también como pudieron imaginarse La caja donde viene el deck Destiny Hero Y donde también viene, de hecho ya vienen las teams donde vienen por supuesto eh, Las promos para los eh, Elemental Hero Entonces eso está bastante bien Y por, por la secreta tenemos a Bahariana Que pues esta también no tenía de hace mucho Si bien no tenía un costo elevado está bastante bien de cualquier modo, ¿verdad? Y más como sale el soporte de Dragonity, Konami decidió, pues, eh, añadirlo en este set. Entonces, tenemos eh, el campo de los Invoked, una carta que era secreta. No estoy muy seguro de cuál era su precio, pero pues aquí la reimprimieron también. Tenemos a... Uh... Avisteus, esta carta ya tiene reimpresa, reprint, así que, pues, de todas formas se agradece. Tenemos otra oscuridad avanzada, tenemos otra ninjutsu, y la secreta que tenemos es, pues, una trampa para los ninja. Espero que esté bien enfocado y puedan leer sus efectos. De verdad, una disculpa si ustedes, si no les estoy explicando los efectos, pero, pues, eh, como pudieron imaginarse, no, no, este. Si me pongo a explicar cada efecto, esto se va a volver interminable. Entonces, más o menos, para que vean al menos los ratios de cada carta, ¿verdad? Eh, vamos a seguir con eso. Tenemos la trampa de los Simoket. Esta cochinada ni se juega. Pero de todas formas. Eh, funciona bastante bien. Tenemos otro campo, bastante útil. Tenemos otra carta eh, de los ninja un ninjutsu. Tenemos ahora a. Abyselet. A, bis, a, bislit, a Bislit, tenemos otro de estos. Y tenemos el campo secreto de los ninjas. Desconozco realmente si los ninjas juegan eh, el campo o muy bien cómo se estén jugando los ninjas ahorita. Pero como les dije, si se logra armar algo, pues yo, por supuesto, les estaré trayendo. El bonito, bonito Profile Ninja, el bonito Profile valquiria y lo que se logra armar con todo esto, ¿verdad? Tenemos eh, otra carta Ninjutsu, tenemos a Trinity, una fusión que no tenía reprint y estaba en un precio más o menos elevado. Así que esta reprint es bastante buena y por supuesto me la voy a quedar. Tenemos otro hanso tenemos eh, este, este. Ahora este de las Valkyria no tiene nombre Valkyria en el... el pues en el texto del nombre, ¿verdad? Pero aquí especifica que siempre se trata como Valkyria Y la verdad, cuando leí el efecto No estoy seguro, no está tan chido Así que no sé si se juegue Si se juega, háganmelo saber Y tenemos por último eh, La tramposedro prohibido Que me parece que es de los Sí, es de los eh... ah ¿Cómo se llaman los sujetos? Bueno, de los que están basados En Lovecraft es, Pues es de estas madres, ¿verdad? Entonces eh... Ah, pues así va más o menos esta onda Y hasta ahorita no hay ninguna Ash Entonces pudieron darse cuenta de que Pues no está tan fácil Tenemos eh, para los ciberoscuros Ahora esto no me lo esperaba Re Realmente no recuerdo haber leído esto en las reprints Realmente no me acuerdo de mucho Me acuerdo de las cosas que me convienen por supuesto Otro Trinity Tenemos a... Uh, uh, ¿Cómo se llama esa cosa? Ninja dorado presuntuosa Golden Ninja quiero pensar Una carta ninjutsu Ahora, como les dije, una disculpa si realmente no me sé los nombres no me sé los nombres de todas las cartas. Pero espero que esté bien enfocado y ustedes pueden leer los efectos, por supuesto. Y tenemos otra magia de los ninja. No sé si está tan buena. Realmente, como les dije, desconozco completamente la manera de jugar de los ninja con el soporte actual. Pero por lo que tengo entendido, su link está bastante chido. Tenemos a Casting Magician. Tenemos a los péndulos ninja que no sé tampoco si se juegan Ahora tenemos al musgo de los espaciales Esta carta igual tenía rato sin verla Está bonito foil pero pues los espaciales son espaciales, no es la gran cosa Tenemos a Abismégalo <coughs> Y tenemos a de los... Eh... A los Elder Entity, perdón, ahora sí me acordé de los nombres Este es de los Elder Entity a los, Al primer Exit, Elder Entity, la verdad No sé los ratios, no me he puesto a checar los, los opening de otras personas Así que lo voy a dejar por ahí Realmente el tiempo de los Elder Entity Ya pasó hace mucho y ahorita no Realmente no sirven casi de nada Pero de todas formas tenemos Otra, este tenemos una magia continua de las Valkyria Otra de las tres que tienen Así que, eh, como les dije, esas se buscan Así que es preferible llevar tres de todas Menos de la última que no busca ni madres Pero de todas formas está bastante bien Tenemos otro eh, Dragon Rojo Otro Trinity Y nuestra secreta es Winda Ahora, esta, esto está bastante chido esta Es otra de las razones por las que decidí comprar eh, El set Y es porque viene eh, cosas Shadol Y eso me gusta mucho Tiene rato que quiero armar Shadol Y... Pues eh, ahorita ya tenemos una Winda, faltan la Shadow Fusion y a ver si ahora sí puedo armar mi Dino Shadow, ¿verdad? Ahora tenemos la primera, Ash, eso está bastante chido, Ash es la Hand Trap... Pues no, si bien ahorita no es el mejor juego, depende mucho de los formatos cuál Hand Trap es mejor que otra Pero Ash es una handtrap Trap demasiado buena y que va a estar prevaleciendo en el juego bastante Así que está bastante chido que haya tocado por fin una Ash Tenemos la Espada de Bambú Dorada, ahora esta carta... Había alcanzado precios altísimos, dado que no, no, no había de estas, no tenía reimpresión, así que está bastante chido. Chambara es otra carta que igual me gustaba mucho, principalmente por los dinosaurios. Yo nunca tuve para los Chambara, y si ustedes ven los profiles se pudieron dar cuenta de eso. De todas formas, Chambara es un monstruo bastante bueno en los dinosaurios. Básicamente es un buen monstruo eh, sincro de nivel 5, que permite un los OTK bastante fácil y una agresividad muy buena. Así que Chambara es otra reimpresión bastante buena. Tenemos otra... ¿Por qué lo estoy poniendo aquí? Esto sí lo pongo aquí porque según yo es raro. Y... O otra carta ninjutsu Y por último la secreta es Twin Twisters que pues viene en su rareza Original, no, no es la original Salió este Salió super, perdónme Entonces esta rareza está bastante bonita, debo admitirlo Se ve bastante preciosa, muy coqueta Esa secreta, ¿verdad? Tenemos a caos Neos Otra reimpresión para los espaciales Tenemos otro Abysteus Abysteelit otra carta de Ninjutsu y por último tenemos otro Alister, ¿verdad? Ahora ya falta únicamente un sobre para pues terminar la primera mitad. De la primera cajita, ¿verdad? Entonces, pues tenemos al musguito. Tenemos al elemental gironeos. Por supuesto, no podía faltar si están reimprimiendo cosas para los no espaciales Entonces, pues el sujeto principal para ellas tiene que venir también. Eh, tenemos otra carta ninjutsu. Tenemos a Invoked Mechaba. Otra carta bastante buena que se reimprimió. Simplemente es bastante hermoso porque era una carta bastante cara. Más o menos. Entonces, aunque no es secreta, es súper. y eso está bastante bien. Y por último tenemos eh, portal arqueos, que realmente esta carta eh, no es la gran cosa, pero de todas formas por ahí sabes bastante bien. Voy a poner al Mechaba por aquí, porque junto al, a la ash porque eso está bastante bonito. Entonces vamos a pasar con la segunda mitad de los sobres, ¿verdad? Entonces, de la primera cajita como les dije, este video seguramente va a durar como 25 minutos y si a ustedes les gusta ver... A una persona hablando a una cámara por 25 minutos viendo cómo abre sobres. Pues esto les va a gustar mucho ¿verdad? Tenemos al dragón blanco de los ninja Tenemos otra trampa de los invoked. Tenemos otra magia continua de esas. Me parece que esta es la que se lleva a dos. Tenemos otra reimpresión de los no espaciales. Tenemos esta vez al escarabajo. Y por último tenemos al dragón amarillo de los ninja Que según yo está bastante chido. Por ahí le hizo efecto y eh, sí tiene que ayudar de una u otra forma. Eh, ahora esperemos que Cookie no se baje y desee a agarrar y morder las cartas, ¿verdad? Tenemos. A, a Chaos Neos Tenemos al Ninja Amarillo Tenemos el carruaje de las Valkirias Tenemos otra magia continua de las Valkirias Ya van dos de cada una, faltaría una Y tenemos por último otra Shadow Winda que agradezco enormemente La verdad Winda me gusta mucho Nada más falta la Shadow Fusion Y ya voy a tener lo necesario Bueno, dos Shadow Fusion y voy a tener lo necesario Para pues armar mi Dino Shadow ¿Verdad? Tenemos Magic Planter Por favor bájate y no muerdas el micrófono tenemos Magic Planter. Eh, una represión bastante buena porque era una carta bastante poco vista. Tenemos otro Apex Avian que agradezco muchísimo. Un ninja amarillo. Un ninja péndulo. Y por último, tenemos otra cajita de Pandora por ahí para los, eh, eh, para los eh, Elder Entity. Entonces, vamos a meter un poco de velocidad a esto para que tampoco se haga tan tedioso. Tenemos aquí a otro Neos. Tenemos a Magma Neos. Otro carruaje. Tenemos otro Chambara y por último en las secretas tenemos pues a otro Barhariana que voy a poner por aquí, ¿verdad? Ya está siendo un desastre aquí de puras secretas, pero al final espero poder acomodarles todo para que se vean cuáles secretas fueron las que fueron puleadas en estos dos sets, ¿verdad? Tenemos eh, a Ninja, tenemos otra magia. Para las valkyries me parece que esta ya tenemos una o no había salido. Pero de cualquier modo ya tenemos una copia de las tres. Así que eso está bastante bien. Tenemos otro Mechaba que está bastante chido. Tenemos a este Ninja Gordon Front. Y también tenemos a Winwich eh, Ice Bell. Esta carta me gusta mucho. En especial porque sí me interesa mucho tener el set de las Winwich. Y ahora que se reimprimieron en OTS comunes las otras dos. Simplemente ya voy a poder tenerlas en mis manos. Porque como ustedes pueden saber. Yo soy bastante pobre, ¿verdad? Tenemos otro Neos Magma. Tenemos otra magia de las valquiria Ahora falta la secreta de estas que es la más difícil de conseguir. Tenemos al Elemental Giro Neos. Tenemos a Sweaty. Esta es la nivel 5, me parece que se juega. Es la que, sí, es la que hace efecto cuando es invocada, cosa bastante chida. Y tenemos otra carta para los eh, Ninja por ahí. Entonces vamos a ponerla por acá porque ya se perdió entre todo el bonche de las secretas las otras cartas. Y vamos a seguir con esto, tenemos otro Avisteus, tenemos eh, Urgent Ritual Art, tenemos a la escala abajo de los espaciales tenemos Magic Planter y de las Secretas tenemos otra, eh, otro Exit Secreto de los Elder Entity. Entonces, eh, pues de la primera casa Caja hasta ahorita va una Ash Y va bastante bien dando Shadow Winda, eh, los Mechaba Y al menos un Twin Twister y una Ice Bell Así que no me voy quejando Tenemos al Gordín front de los Ninja otra vez Tenemos a megalo Tenemos una magia de los Ninjutsu tenemos una invocación omega y por último, a huevo, tenemos a la eh, carta más chida de las Valkyria, la que básicamente te permite saltar el turno del oponente para hacer tu smadwee, cosa bastante chida. Entonces, pues, estoy bastante feliz de que al menos haya salido de la primera caja. Eso está bastante bien. No sé si es la más cara del set. Pero, pues, como les dije a mí, realmente no me importa recuperar del set. Ya luego recupero de una u otra forma. Pero, pues, lo importante es poder sacar todo lo que se pueda para los profiles, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos una invocación. Que es una carta que estaba bastante carita y era secreta o ultimate. Entonces, una represión de esta es bastante agradecida. Tenemos a una trampa ninjutsu. Tenemos a drite tenemos otra trampa ninjutsu, la super se están volviendo Y por último en las secretas tenemos otra, la otra secreta de las valquirias que está bastante bien. Nos quedan únicamente tres sobres para acabar la primera cajita. Y pues, eh, pues a ver qué sale o con qué nos despide la primera caja, ¿verdad? Por ejemplo tenemos la tercera Magic Planter, tenemos al ninja del dragón blanco, tenemos a este otra vez tenemos al dragón rojo y secreta tenemos otra trampa de los ninja tal parece que sí les podría hacer profile ninja siempre y cuando salga su link eh, al menos uno espero porque está sole y eso está chido pero su link según yo sí se juega a uno al menos entonces eh, tenemos otra Sweetie, sweet, sweetie, no sé cómo se diga Tenemos la otra, otra magia continua de las Valquirias. Ya con esta es la tercera o la cuarta, no estoy seguro Tenemos otra Magical Meltdown Tenemos otra magia continua de las Valkirias Ya de esta según yo van dos, no sé si vayan tres Y tenemos por último otro Twin Twisters por ahí Ahora pasaremos a abrir el último sobre de la primera caja, ¿verdad? Entonces eso está bastante chido tenemos eh, para los ciberdarks tenemos a drite tenemos al escarabajo tenemos al musgo de los no espaciales y tenemos por último al ninja eh, dragón amarillo entonces del primer set o de la primera caja esto es lo que nos ha salido realmente eh, pues no es tanto, ¿verdad? Pero de algo a nada vamos bastante bien. Así que vamos a proceder a abrir la segunda caja. Ya al final les estaré mostrando, por supuesto, eh, pues qué viene y qué no, ¿verdad? Siempre y cuando esta sujeta deje de volar hacia mí. Para los que no la han visto, está en el video de los eh, de la proyección de la list. Es mi ninfa Cookie. Y pues tiene más o menos un mes conmigo. Así que espero que no moleste tanto para los profiles, ¿verdad? Ahora sí, vamos a pasar con la segunda cajita Y pues a ver esta que nos sale, si nos sale bien, si nos sale mal Habrá que ver de todas formas Así que pues veamos qué tal nos va Entonces eh, recuerden que esta caja estará disponible en Battle City Cualcos, Así que si ustedes quieren su caja pueden mandar con mucho gusto un inbox a... Eh, a la página en Facebook que está en la descripción del video Por supuesto, díganle que van de mi parte Para que al menos vean que la promoción eh, sirve de algo, ¿verdad? Porque no me gusta que piensen que no sirve de nada Entonces, ahora sí, primer sobre Tenemos Apex Avian eh, La tercera impresión, si no me equivoco Tenemos a Avistaius Tenemos la magia de los Cyberdark Tenemos otra Magical Meltdown Y abrimos, por supuesto... Con el link de los invoked eh, Simplemente bastante hermoso Me gusta mucho este sujeto Y por supuesto lo voy a usar sí, ya, ya tenemos bastantes cosas que yo quería Hasta ahorita al menos a mi gusto Me ha rendido bastante bien porque como les dije, me fascina abrir sobres y me fascina tener cartas que puedo utilizar para los Profiles. Entonces, tenemos a Erste, tenemos a Advanced Dark, tenemos eh, la, eh, la carroza de las Valkirias, tenemos a Cheos Neos y tenemos al eh, Cthulhu, o la, el nombre que tenga aquí, pero obviamente es Cthulhu de los Entity, así que... De todas formas, yo aprecio los Elder Entity. Aunque ahorita los esté tratando como basura, realmente es algo bastante bonito que le hagan honor a Lovecraft. Y más porque ese arte es algo que no se ve muy seguido, al menos en el Yu-Gi-Oh! de TCG. Entonces, pues sí, ¿verdad? Tenemos al Yellow Ninja. Tenemos otro Elemental Gironeos. Tenemos a Trinity otra vez. Tenemos a Abysmegalo. Y en la secreta tenemos el tercer. Twin Twisters que por ahí faltaba para la tercia, ¿verdad? Por supuesto, vamos a seguir abriendo los sobres, de verdad me encanta, es como mi droga estar abriendo sobres y me encanta tener el bonche de sobres abiertos aquí al lado. Tenemos Avis tenemos Omega Summon, Elemental Gironeos, tenemos al Upstar. Golden Ninja al panzón este. Y tenemos a otro Alistair de Invoker. Ya van tres Alistair. Van dos Mechaba. Una invocación. Y tres eh, Magical Meltdown. Ya mero está el engine de los Invoker. Faltaría nada más otra invocation. Y todo en orden. Tenemos a Dritten. Otra vez. Tenemos a Hanzo. Tenemos a Chaos Neos. Otro péndulo de los ninja. Y... Tenemos otra ninjutsu secreta de los ninja, mientras no salga el eh, link de los ninja no les puedo asegurar que vaya a haber profile ninja físico al menos aquí en este canal, pero pues si sale a lo mejor y si sí se rifan, ¿verdad? Tenemos red dragon ninja, white dragon ninja, tenemos a uh, la magia continua de la Goddess Codes Urts. Urts. Ya esta es la cuarta o quinta me parece Tenemos a Hanzo Y por último la secreta Es una Shadow Fusion Cosa que agradezco bastante Eso me gusta bastante Faltaría una Shadow Fusion Y ya podría morir en paz Entonces pues sí, verdad Tenemos aquí en el otro sobre Golden Bamboo Sword Tenemos otra magia continua de las Valkyria eh, tenemos un Strike Ninja. Tenemos una magia ninjutsu, una trampa ninjutsu. Y por último, tenemos otro Barhariana. Que eh, pues ya, ya la neta me hasta la madre. Ya van tres. <ríe> me faltaba uno. Pero bueno, de todas formas, que chingados, ¿verdad? Es, la, es parte del oficio de estar abriendo sobres. Entonces, tenemos otra magia continua de las Valkyria. Tenemos otro Mega Summon. Tenemos a sweaty tenemos a Trinity y la secreta es pues otra de estas basuras. La neta, la considero basura porque está saliendo mucho. Así que... Pues, eh, pues ahí la llevamos hasta ahorita, no me ha gustado tanto esa primera mitad de sobre, ¿verdad? Pero pues de todas formas es parte del cajero oficio, ¿verdad? Tenemos a Chambara, tenemos otra magia continua de las Valkyrias, tenemos Upstar Golden Ninja, tenemos otra trampa Nijutsu. y tenemos a una Serafinite Ahora esta se ve bonita, secreta, sí le voy a dar uso, pero no es como que me entusiasme mucho haberla sacado, ¿Verdad? Con que salga otra de las Valkyria, chances sí les podría traer profile, pero pues depende totalmente. Tenemos a Abislit, tenemos a Drite, tenemos al Musco de los neospaciales tenemos otra ninjutsu de los ninja. Y por último, tenemos otra trampa secreta de los ninja. Que igual ya me tiene hasta la madre de estarla viendo, por favor que salga otra cosa que no sea eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces, otro sobre. Tenemos otro Mecha, me parece que es el tercero. Tenemos a Erste, tenemos al, a la caballería de, lo, de las valquirias el carruaje, perdón. Tenemos a Hansu y la secreta es otra Shadow Winda. Entonces... Eh, hasta ahorita mi consejo es que nada más compren una Como yo les dije, yo compré dos porque eh, de una u otra forma me conviene, por así decirlo, para los profiles Pero si ustedes quieren, compren una, es mi recomendación hasta ahorita Entonces tenemos otra goddess, tenemos eh, péndulo de los ninja, tenemos una magia ninjutsu, una trampa ninjutsu Y la secreta es otra ice Bell cosa que me alegra bastante, faltaría una ice Bell para poder tener el set Entonces eh, Último sobre de la, prime, de, las, de la primera mitad De la segunda caja Lo que nos dejaría con la mitad de la segunda caja por abrir Entonces pues a ver, ¿verdad? Y tenemos al Red Dragon Ninja Tenemos al White Dragon Ninja Tenemos otra magia continua de las Valkirias Tenemos a Hanzo Y la secreta es... Esta basura Gateway of Chaos Que simplemente me emperra La verdad me emperra esa esa, Ese campo en su tiempo estuvo caro Pero pues la verdad Nada del otro mundo En algún momento sí la quise, no me acuerdo ni para qué Pero no es la gran cosa a decir ¿Verdad? Tenemos eh, Pues otro péndulo de los ninjas. Tenemos, ay cabrón se me fue una Por aquí había un Hanso Entonces eh, Escarabajo de los espaciales Tenemos al Red Dragon Ninja tenemos eh, a la a otra a otra magia continua de las Valkyrias. Y tenemos a otro Eller Entity de los Exit. Que pues al menos les voy a hacer token, yo creo. Porque han salido muchas y realmente no las quiero. Así que, pues a ver qué más sale en esta segunda mitad. Tenemos eh, magia continua de las Valkyrias, la misma del sobrepasado. Tenemos Omega Summon. Tenemos eh, Sweetie. Tenemos Trinity y por último tenemos un eh, Yellow Dragon Ninja Por lo que veo la Ash si sí es bastante difícil de pulear Así que eh, yo recomendaría que la saquen por separado verdad Tenemos Strike Ninja tenemos al musgo de los no espaciales Otra Ash, así que ya van dos Eso está bastante bien Y otro Mekaba, eso está bastante bien igual Y tenemos otra Shadow Winda Que me parece que es la cuarta O la tercera, no me acuerdo Creo que es la cuarta Así que, ni pedo, vamos a seguir con esto Tenemos a Avislit. Tenemos a Dritte Tenemos al musgo de los no espaciales Tenemos una trampa ninjutsu Y de secreta tenemos Otra Winda otra vez se repitió la secreta. <ríe> qué cagado, qué cagado. Pero no me importa las Winda. Quiero otra Shadow Fusion, por favor. Entonces, pues sí. Tenemos Golden Bamboo Sword. Tenemos a Trinity. Tenemos Invoked Meltdown. Tenemos a Abyss Y tenemos una un campo secreto de los ninja. Me parece que quedan seis sobres. Aquí vamos a abrir. Eh, uf. Ahora sí estoy sudando porque la verdad yo quiero que salga esa Shadow Fusion antes de que acabe todo esto, ¿verdad? Tenemos eh, Magia Continua de las Valkyrias, tenemos Péndulo de los Ninja, un Ninjutsu, otro Ninjutsu y tenemos una Seraphine por ahí. Entonces quedan 5 sobres y por fin podremos acabar este video que creo que ya se largó más o menos a 30 minutos, cosa que es bastante. Tenemos Magical Planter, tenemos Origin eh, Ritual Art. Cosa bastante buena, tenemos Armor Ninjutsu Bueno, otra magia de los Ninjutsu, ¿verdad? Y tenemos Una Aka Stick Magician Y la secreta es Otro eh, Yellow Dragon Ninja, no me gusta tanto Ese mono, no sé por qué está saliendo tanto Bueno, supongo que Debía esperármelo, ¿verdad? No tengo derecho a quejarme De nada, y se volvió a subir Esta tipa Tenemos al escarabajo de los Neoespaciales tenemos a la carroza de las Valkyria, tenemos Argent Ritual Art, tenemos otra Magical Planter y... Ok, este este este sujeto de hecho no había salido, está bastante bien, este sujeto se jugaba mucho en los Necros en el pasado, obviamente no se aquí ya no tiene tanto uso, pero de todas formas se puede explotar de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, al menos estaba bastante padre que haya salido uno de esos Siempre había soñado con tener uno de esos cuando tenía mis necros Pero ya no los tengo y si tienen un necros a la venta, díganme cabrón Entonces tenemos otra Drite, tenemos a Magmaneos, tenemos Magia de los Cyberdark. Tenemos a Avisteus y tenemos otra Gateway of Chaos cosa bast... este, este, Esta caja salió bastante basura, debo admitirlo, nada más quedan dos sobres y no es un desperdicio este, debo admitirlo, fue un desperdicio Pero bueno, a ver, entonces tenemos magmaneos, tenemos a Magician Otra invocation, al menos ya se completó el set de los Invoked, ¿verdad? Tenemos a White Dragon Ninja y de secreta tenemos otra Ice Bell Así que ya tengo la tercera Ice Bell secreta y la otra invocation Si en esta sale la Shadow Fusion me doy por bien servido Porque ya completo todo para tener dos decks más entonces tenemos eh, Trampa Ninjutsu, tenemos a Chambara, tenemos a Apex, tenemos al Strike Ninja y por si no están enterados, este es el último sobre. Así que a ver qué nos sale en el último. Es una magia. ¡Qué basura! <risa> ok, eso fue una decepción total, ¿verdad? Pero pues... De cualquier modo al menos completé los sets que yo quería, tengo bastantes secretas que puedo cambiar por lo que yo necesito, eso está bastante bien, tengo el set invoke tengo eh, al menos uno, uno de los eh, invoked, de los links, el secreto, ese me gusta mucho de verdad, lo agradezco bastante, eh, tenemos una Shadow Fusion, tenemos cuatro Shadow windows de cualquier modo ahorita voy a pausar tantito el video para acomodarles más o menos cómo salió todo esto. Entonces esto es más o menos lo que pueden esperar, por ejemplo, al abrir dos cases de Shadows in Valhalla como, como yo lo hice, ¿verdad? Esto es lo que pueden esperar de dos cases. Ahora falta contestar la pregunta de lo que diría un célebre youtuber ahí medio tóxico por ahí, ¿verdad? Que si es una decepción, bueno... No diría que es una excepción, realmente eh, depende mucho de qué jugador la compre Si es un jugador meta, obviamente va a ser una excepción para él Pero si es un jugador eh, que le gusta coleccionar cartas O que simplemente quiere completar algunos sets Y quiere tener cambios por ahí adicionales Yo sí la recomiendo realmente Ahora, obviamente las cartas más difíciles de sacar Como pudieron darse cuenta, nada más salió una de esta en dos case De Ash salió una por case Entonces, más o menos son ratios bastante bajos pero sí pude completar bastantes cosas. Pero considerando que abrí dos cajas. Es muy difícil que te salga la carta que tú quieres en ese case. Pero de todas formas... Es una, es una caja bastante interesante Trae muchísimos reprints bastante buenos para varios decks Puedes inclusive conseguir bastantes cosas para tus ninja Por ejemplo, que si te faltaba alguna reprint o algo así Simplemente ahí la puedes conseguir Trae cartas para coleccionistas como los Elder Entity eh, Que simplemente tienen un arte hermoso Y probablemente los termine convirtiendo en tokens Trae a winwich Ice Belt Trae, eh, por ejemplo, en las dos case me salieron dos eh, Invocation 2 eh, Ash y 4 mechaba. Ahora, esto no es para alentarlos a que no la compren. O alentarlos a que si sí lo hagan. Simplemente es su dinero. Si a ustedes les gustó lo que vieron adelante, comprenla. Simplemente eh, es, es su decisión. Yo no me arrepiento realmente de haberlo comprado. Completé bastantes cosas. Tengo a, opciones para poder armar decks eh, bastante caritos. Entonces, por ejemplo, tengo casi todo para los ninja Me faltaría nada más el link de los ninja Tengo, eh, de hecho ya completé todo para mi Dino Shadow. Ya es un deck que completé tengo, eh, hay cartas que puedo foilear como son Serafinite y son eh, bajariana Tengo las Winch Iceberg, como dije, tengo cartas para invoke it. Entonces, la verdad, yo no me llevo una decepción. Como les dije, cumplió lo que, lo, el cometido de que yo lo compré para poder tener más cartas para los profiles. Entonces, inclusive para tener la opción abierta de traerles profiles sobre los decks que salieron. A lo mejor sí si se los traigo, voy a tratar de apurarme para ver si puedo conseguir algunas cartas prestadas o bien puede armar algo rápido, pero lo que sí les puedo asegurar al menos por ahorita es que sí les voy a traer Cybers, porque junto a esta caja Battle City me envió con mucho gusto un deck Cybers como lo yo le estaba armando junto a esta caja. Caja entonces eh, si ustedes gustan comprar la caja. O gustan comprar algún deck de su preferencia. Pueden simplemente mandar un inbox. A varios de Cuatro Clocos. La verdad los atenderán súper bien. Manejan buenos precios. Y hacen envíos a toda la República Mexicana. Entonces eso ha sido todo. Espero les haya gustado mucho el video. Bastante largo. Pero como pudieron darse cuenta. Fueron dos sets. Así que. Eh, neta espero les haya gustado mucho Comentarios, dudas o sugerencias pueden dejarlo en la cajita de comentarios debajo No olviden suscribirse, dar like a la página de Facebook y unirse al Discord oficial del canal Tampoco olviden pasar eh, por ahí si ustedes gustan a botarme dinero al Patreon O bien eh, volverse suscriptores o algo así que está en YouTube luego haré un video de eso Pero de cualquier modo yo me despido Espero les haya gustado mucho el video Soy Alberto con de Lulista Y los estaré viendo en el siguiente video